La situación de la ciudad Juan Bó sigue siendo preocupante, señores. ¿Qué está pasando con la ciudad Juan Bosch? Luego de los operativos que estuvo llevando allí la Dirección General de Inmigración, hemos escuchado en el caso del ex canciller Claudel Yoser que estuvo haciendo algunos pronunciamientos en este sentido. Esto ha desatado respuesta de inmediato. De importantes sectores de aquí, precisamente en el caso del doctor Pelegrín Castillo de la Fuerza Nacional Progresista, consideró como muy grave lo ocurrido precisamente en la ciudad de Juan Bó y calificó como la primera resistencia de los haitianos contra la autoridad. Precisamente el político llamó a la atención a que se trata de un problema nacional y que el desborde de la migración ilegal es evidencia de todas, de lo, mire, de lo que está pasando allí y en todas partes. Esto debe la atención. Yo vengo diciendo hace días que esto pudiera desatar enfrentamientos, tal vez entre grupos y demás, de lo que convergen allí por lo que ocurre en Ciudad Juan Bosch. Yo creo, de manera sincera, que ya es tiempo de lo que los organismos internacionales traten de tomar decisión con lo que ocurre en el vecino país de Haití. Esto que dice Pelegrín, precisamente. Castillo aseguró que no fue fortuito lo que ese mire, el incremento de la migración que ya está a su juicio tratando, mire, trasladando precisamente los problemas de su país aquí. Así lo establece Pelegrín Castillo en este sentido. Pero, ¿qué pasa con todo esto? Ya el asunto sale del control de cualquier autoridad. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente en el día de hoy se dio a conocer una embarcación que sobró, precisamente que tuvo que ir a parar a Cuba por la situación de los ilegales tratando de llegar a los Estados Unidos. Señores, habían 70 niños en una, en una yola, precisamente incluyendo bebé. Óyeme, 70 niños. Estamos hablando que 842 haitianos que iban precisamente a los Estados Unidos terminaron en Cuba, señores. Iban rumbo a los Estados Unidos y tuvieron que terminar en Cuba ante la situación que se produjo en la embarcación en la que ellos iban. Estamos hablando, señores, mire, más de 840 haitianos en una yola, una yola con capacidad, no para esta cantidad de personas. Señores, intentaron llegar a los Estados Unidos precisamente una, una yola tipo lancha, pero terminaron en Cuba, precisamente dijeron este jueves, que huyeron de la violencia de su país y que, mire, y que los traficantes que lo escortaban le cobraron miles de dólares, precisamente en el barco, mire, y luego lo abandonaron en el mar. Ustedes saben lo que es esto. Ustedes saben lo que esto significa. 842 ciudadanos ilegales, los, mire, los traficantes luego que lo montan en el barco, que lo conducían, ahí mismo lo soltaron y se fueron en otro barco, ¿sabían? Señores, entre ellos estamos hablando que precisamente 70 niños, incluyendo bebés, en brazos todavía con su padre y su madre, y le cobran miles de dólares y luego lo abandonan en el mar. Esto es bastante serio, señores. Esto es bastante serio lo que está pasando aquí. Es bastante serio lo que estamos viendo nosotros que está ocurriendo aquí ante esta situación, es muy serio, señores. Yo creo que el tema haitiano ya es necesario que las autoridades lo tomen de, de otra manera. Óigame, tengan que tomarlo de otra manera. ¿Por qué? Porque es que lo que se está viviendo allí ya es una situación que ya la población no resiste. La población no resiste lo que está pasando allí. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí con todo esto, señores? Hay un tema que los organismos internacionales tienen que salir, a, tienen que salir en defensa de este pueblo, señores. Cuando usted me está diciendo que están montando en lanchas en yola para trasladar 840 personas, incluyendo niños, es porque este pueblo está totalmente desesperado. Este pueblo no resiste la situación que se vive allí con las bandas, con los grupos, los 800, los maguazos, todos los grupos, oiganme, pica picapollos, todos esos grupos que viven allí. Entonces. ¿Cómo va a ser, señores, que a la, a la mirada indiferente del mundo no han venido a la defensa de este pueblo haitiano? No han salido a la defensa. Yo creo que esto es muy serio y delicado. Y creo que esto tiene que ameritar de manera, miren, de manera profunda, de manera profunda la intervención de los organismos internacionales en este pueblo haitiano. Yo creo que ya es necesario y esto no resiste un minuto más. Señores, Haití no aguanta un minuto más. Creo que no.